Son Clever Bonis Topísimos Tiernos Ingeniosos Multifacéticos okay. Empeñosos Maravillosos Cercanos Unidos Me remite la pregunta, que no escuché bien Bacanes Solidarios Disciplinados Bondadosos Cercanos Cariñosos Entretenidos Respetuosos Chipiantes Únicos Energéticos Chistosos. Son chistosos. Ya me lo dijeron. Creativos. Divertidos. Aperrados. Salameros. Desvergonzados. Chillones. Sistemáticos. Ya, Gonzalo. Ahora sí, tu palabra, dímela. Apañadores. Ups, chibota. <risa> no lo pude evitar, lo siento. Entusiastas. Empáticos. Bilingües. Apañadores. Astutos. Esquivos. Felices, integrales. ¡Feliz Día del adulto! Oye, y si digo que son pingüinos sin fronteras, Es que es una sola palabra, ¿no? Hay? Oye, Gonzalo, ¿puedo cambiar la palabra? ¿Y cuál ¿Qué? quieres ahora? Copio No, no hay que ver Ay, pero eso son copio no, no son... Sí, que no la hago decir. eso Gonzalo, <risa> Gonzalo, ¿puedo cambiar la palabra? Ah, otra más, ¿qué pasó ahora? ¿Cuál quieres? Es que la quiero decir en inglés ¿Y, cu y cuál sería la palabra? Um... Awesome Ah, sí, está genial Te voy a entregar el video, así que no podemos cambiarlo No, no o sea, es que me arrepentí con la palabra Tener que haber dicho otra cosa ¿Qué veo a esto? tú? ¡Alegones! Ah. ¿Sí o no que son alegones? Yo lo voy a colocar desordenado ¿Llegan tarde? No, pero hay que decir cosas positivas el día de la luna Ya, la cara, que me mueve la cara Ya, porque me Es más no ¿Llegan no, tal no, ¿sí son... no, alegan todas las pruebas, quieren puntos por todo. ¿Sinambuelo? ¿Quieren copiar? copia? No, quieren no, pero hay que decir cosas positivas Ya, pensemos, pensemos ¿Son tiernas a veces iguales? Son buenos cabros, sí. sí. A veces sí. En el sí. fondo, bien en el fondo son buenos alumnos. Oye, Gonzalo. ¿Estás grabando? grabando? No, no, no, te atrás. Oye, nada. Ya, pues, ¿Te apaga. Te eso, te eso. Apaga ¿no? eso. Ya, Gonzalo, ahora sí. Mejor, ¿Puedo cambiar la palabra anterior? ¿Por oh, qué? Otra vez. Oh, por favor, por favor, déjame cambiar. Sí? ¡Pasteles! No, pero no le digamos eso. Pero si son pasteles. Sí, no, si no te lo discuto cuando oh. le digamos. Ya, pero déjame, por favor. No, ahora no, no discutió no. conmigo. Ya está bien.